Hablando Florida está Mario Minaya, eh, Merlin Abreu, nuestro primo en Ohio, en sintonía. Muchísimas gracias. Genesis González Mis saludos cordiales para todos los que están en el chat con nosotros, allá en Cenoví. Eh, José Manuel Figueroa García, dice colega Pitágoras, gracias por su apoyo. Cuando estuve interno con el derrame cerebral en el siglo XXI, Usted nos apoyó, yo estoy a su orden para que vean, vean que usted como son las cosas, que ni siquiera recuerdo ese hecho de tantas cosas que nosotros hacemos aquí, para que ustedes vean que lo estamos conociendo y dando a conocer por esta, esta información que nos dan Muy bien, tengo aquí, del, y agradecer, ya tenemos nosotros aquí activos, 35 personas, dentro de la que está Pepo Castillense, nuestro corresponsal allá en Castillo Andrea Roque Andrés Loaiza Alberto Burgos Alexander Díaz Alexandra Ramírez Willy Ortiz Benito Antonio José Valdés, Belquis Minaya Cantis Rosario Betania Alvarado Fipo Allá en Delaware, un saludo a, nuestro, a tu hermano, gracias por la sintonía. A Carlos Paula, a Carmen Rosario, allá pues en los Estados Unidos, en New York, a mi amiga Almonte. En Baltimore, como siempre, Kirsi Almonó reportando la sintonía. Cecilia Natividad eh, Chanel Jiménez. Y todas estas 345 personas ya, a cada minutito vamos creciendo. Todos nosotros y esta familia. Recuerden siempre ir a nuestro Facebook. Ahí están todos los videos que yo voy a presentar aquí en el programa de televisión, que es el, la transmisión principal a través de Telenor, que todos estos videos, toda esta información, ustedes la tienen disponible en nuestro Facebook, que para cualquier tipo de denuncia, como le están haciendo, que me están abarrotando de informaciones y denuncias todos los días, pues están mis tres teléfonos. Esos son los teléfonos que yo he usado. El 481. Tengo 20 años con él. El 481 0082. Que, dicho de paso desde mi monitor no lo veo bien yo espero que allá ustedes lo estén viendo bien 829-344-0080 y desde el 849-250-2080 que aquí se ve un tanto entrecortado, bien como siempre para calmarme un poco y poneros en la mano de Dios porque yo sé que todo eso es preparado y que todo eso es para perturbar el trabajo que venimos haciendo en favor de este pueblo, nada obra por azar aquí en este país todo es preparado para joder al otro pero como nosotros comenzamos con la gracia de Dios y su palabra, y necesito, bien calentito, que me prepara mi madre, pues, me tome me calma. Puesto que por más que quiera el diablo, no podrá, con la fuerza del bien. Vamos entonces, eh, el presidente de secretario del colegio, de abogados eh, dice eh, Ridami Rodríguez, Recordando la actividad de mañana, recuerden que yo puse aquí un video donde el secretario del CAR, el presidente del CAR, Miguel Churún Hernández, plantea que hay una serie de actividades que se van a hacer, marchas, ya se hizo una actividad en el Palacio de Justicia de Santiago, se hizo en Bonao, se hizo en Santo Domingo. Y ahora toca a nosotros aquí en San Francisco de Macorís mañana a partir de las 10 de la mañana unidos como abogados a reclamar los derechos de los clientes. Ustedes saben que los abogados, fíjense un dato que me dieron, el 85% de los abogados no tiene internet, por eso la protesta a nivel nacional de esta famosa justicia digital que tenemos ahora y que está violentando el debido proceso consagrado por un código que ellos mismos elaboraron, el código procesal penal. La oralidad, el debido proceso, eh, la, la parte presencial, que es de manera obligatoria, necesaria. El contacto de un juez cuando interroga a una persona mirándola a los ojos puede determinar si le habla verdad, si le habla mentira. Entonces, eh, la publicidad, porque se, se, se, se hacen a, a nivel privado y eso puede arreglarse cualquier cosa. ahí Y yo por primera vez estoy de acuerdo. Fíjense que yo no he coincidido con ninguno de los gremios. Yo me retiré de todos los gremios. Así como dejé de votar hace 16 años, de esa misma manera, tengo el mismo tiempo que no asisto sido elecciones del colegio de abogados. Me retiré con, con honores, porque entendí que los gremios de este país están politizados y dominados por los partidos políticos. Y usted ve lo mismo en, en ingeniería, usted ve lo mismo en eh, el, el CODIA, es, es otra posibilidad dedicada al, al clientelismo político, eh, el único que mantiene una representación de verdad es el colegio dominicano, el colegio médico dominicano, porque tiene un Gualdo Suero, que se ha fajado y lo han dejado fuera de todo. Pero aquí te metimos muertos. Buenas noches, joven. A su orden. Buenas dígame, noches. Dígame. Buenas noches. Desde de, de, de Samana. Desde de Samana. ¿De qué parte de Samana me hablas? Desde Samana. ¿De qué, ¿De qué parte de Samana, hermano? Del barrio Cachicha. Del barrio Cachicha, dígame. Óyeme. Ya. Sí y eso no no tiene moral para hablar en eh, nombre para de los, los abogados sabes por qué porque él tú acabas de decir que los 85% por ciento de los abogados no tienen internet y esto todavía le está haciendo mal a los televidistas entonces oye pero ¿dónde, dónde están abogando los abogados dónde viene a abogado no ver un abogado televidista si está a lo a los más que me ha ido déjame hacerte una pregunta entonces, pues bueno, no es bueno que te vaya así, yo estoy de acuerdo, yo soy el primero que me te... acabo de decir, por eso que usted tiene que aprender a escuchar, acabo de decir que tengo 16 años, que pues no voy a votar, ¿Mm? que no he pasado ni por ahí, precisamente porque ha sido secuestrado. La misma mafia del PLD ha secuestrado todos los gremios, con algunas excepciones, como dije, el Colegio Médico Dominicano, que tuvo la suficiente valentía e inteligencia de poner a Iván Ariel, soy una persona que yo admiro y que ha conseguido todo, y ha luchado, ha cogido cárcel, golpe, galletas, trompadas, lo han esposado, lo han amenazado de muerte. Eso ha hecho ese hombre por su gremio. No tenemos esa misma suerte. Y estoy diciéndote que soy el primero que no coincide en nada porque se han politizado. Pero en esta ocasión hay que coincidir con ellos. Porque si los abogados no pueden subsistir, si esto se mantiene así, ¿quién demonios que los representa? el el que le hace juego al PLD, que no sirve para nada, el pechazo a los perros. Pero hay que coincidir, hay que apoyar esta lucha. Esta lucha de los abogados, los que ejercen. Si pues, no ejercen no hay problema. Los que ejercen tienen mañana a las 10 de la mañana frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Ahí en la 27 con Emilio Conde deben estar ahí, comparecer con su todo y su birrete, reclamando los derechos, respetando el distanciamiento, poniéndose su mascarilla para que no le entren a palo, porque aquí a los que protestan le entran a palo, y, pero como el que dirige ese gremio PLDista, ahí va a pasar todo bien, pero yo lo apoyo, apoyo esa protesta porque entiendo que se está vulnerando los principios enumerados en la Constitución, que es parte de lo que he señalado, y eh, se han violentado muchísimas cosas que yo considero. Eh, no puede seguir así. Y los jueces tranquilos en su casa. ganándose este, ah, su sueldo tranquilo. Y esta justicia secuestraba. Esto no puede seguir así. Ya las condiciones de la pandemia ha ido, eh, ido cediendo, ha ido bajando la cadena. Y lo que hay que hacer es tomar medidas. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está todo? Estamos bien si sí, mira eh, yo quiero opinar con relación a la asamblea de mañana de nosotros Adelante. mira nosotros tenemos una asamblea de mañana de manera pacífica a nivel nacional para nadie es un secreto que la suprema pero si a nosotros no se, no, no se nos escucha entonces nosotros vamos a actuar por la otra vía que nos deja la ley pasa buena noche lo apoyo por primera vez a los colegas y coincido con ellos por primera vez ya yo le he expresado a usted y le he dicho en muchísimas oportunidades que me divorcié de los gremios, me divorcié de esta sociedad prostituida por el clientelismo político y por todo lo demás. Y me de toda la, la basura que se mueve a través de los gremios, conquistados por el poder, a, a fuerza de dinero, y se han convertido en entelequia. El Colegio de Abogados de República Dominicana es un de entelequia que no sirve para nada. No le ha aportado ni un chicle a un abogado. Y la clase profesional del derecho no tiene un seguro, tienen que caerse muerto. Aquí se muere un abogado en condiciones de, de, de, de... Y ya ha pasado. Y hemos tenido que reunir, hacer un serrucho para enterrarlo. Cuando el abogado no tiene las condiciones económicas. Y eso es algo vergonzoso y lastimero. Nosotros no podemos decir que tenemos eh, un lugar, un local propio donde reunirnos. Supeditado siempre a un espacio que nos ceden y que nos desplazan cuando le da la gana me refiero a la municipalidad y a nivel nacional, los escándalos de corrupción que han saltado a la vista por esas otras cosas. Vamos a dejarlo ahí. porque ahorita publican esta porquería? Tienen que siempre estar cuidadosos los públicos. Como ustedes saben, que lo que ustedes no ven por aquí, por tocar el fondo, es editado y producido y cortado a conveniencia de los diferentes intereses políticos que reinan ahora. Y ustedes pueden ver un comentario mientras cortado o, o cualquier cosa de interés local, eh, puesto ahí a propósito para para que quizás hasta desvirtuar lo que decimos nosotros aquí. Sí, o sea,